Cambio aquí, todo brilla por fin. Siento que la vida hoy me teme a mí Porque estás junto a mí y cerquita de mí Tu mirada a tus ojitos, tus a tu figura puta, puta, puta, puta, puta, puta, cada cada cada todo ti,